Entonces, parceros, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bueno, hace como una semana les mostré el video de cuando desempacamos el simulador, el Swift Entonces, bueno, después de una semanita larga de usarlo Les quiero contar mi experiencia, cómo me dio con el simulador Y qué, qué he vivido con él Entonces, la intro y les cuento Bueno, parceros, primero, gracias a los que se han suscrito. Ayúdenme para llegar a 10.000 está heavy. Pongan ahí, suscribirse, no sean malitos. Eh, me gusta para que el algoritmo de YouTube eh, mueva el video más y muestre más el video así llegan más suscriptores. Entonces, por favor, no sean malitos, suscríbanse. Bueno, llevo una semana usando el simulador de Swift. Bueno, en realidad hace dos semanas que lo, lo armamos, hace casi dos semanas lo eh, he utilizado eh, bastantes días después de eso eh, fueron tres días cuatro días la primera semana y esta semana lo he usado toda la semana eh, chévere estoy muy contento con la inversión eh, porque sí me ha resultado pues muy favorable porque por las condiciones que tengo ahora no puedo no puedo estar entrenando en la calle como antes entonces eh, sí me levanto todos los días igual por la mañana y Ventajas de tener el simulador, que no importa si está lloviendo, si está haciendo sol. Yo me levanto, simplemente bajo, me sirvo mi café y a rodar. Eh, que me ha gustado? Que tiene eh, el potenciómetro... Eh, o sea, el switch viene con el potenciómetro eh, integrado, embebido. No sé cómo decirlo para que me entiendan si integrado. O sea, viene con potenciómetro, por eso tal vez su valor. Eh, He estado comparando por ahí con, con, lo, con las características del WAHOO, del B5 WAHOO y es muy similar y claro, es que se costaba 400 dólares más y tiene las mismas características entonces, bien por ese lado Entonces, eh, eh, uso la aplicación pues obviamente de Swift ¿Saben qué, qué, qué pasa con el simulador? Como cuando ustedes compran bicicleta que me ha pasado con muchos de seguramente los que es mi canal que me han dicho, hey, manu, acompáñame a comprar una bicicleta. Yo me armar la bicicleta. Entonces vamos y compramos la bicicleta y es que ahí no para. O sea, cuando ustedes compran la bicicleta eso es el, el punto inicial. Después de ustedes de comprar bicicleta entonces comienza las badanas. Las badanas no son baratas. Una badana, por ejemplo, hay varias marcas nacionales acá y arrancan en 150 200 250 después están los zapatos no entonces si quieren los zapatos más o menos son 400 mil pesos colombianos está el casco y lo, lo que yo más le digo a la gente que invierte pues es en el casco porque es su seguridad y un buen casco vale 900 un millón de pesos 800 mil pesos en promoción entonces pasó exactamente lo mismo con el simulador entonces yo pensé que era el simulador y montar la bicicleta y no no Apenas monté la bicicleta y subí las stories a Instagram, siganme en Instagram, porque ahí todas las mañanas estoy montando las stories de cuando me subo a, a modo simulador. Apenas monté la primera story en, el, en, en Instagram, comenzaron a escribirme, eh, no Manu, eh, vas a dañar la bicicleta, eh, tienes que conseguirte una, otra bicicleta para que en el simulador las tijeras, yo no sé qué, ta, ta, ta, se te va a escuadrar miércoles, entonces bueno, bueno, mal tenía un, otra bicicleta de ruta y saludos a Carreño, mi amigo Carlos Carreño si está viendo este video entonces habíamos hecho un negocio con él y yo había guardado esa de ruta entonces me tocó desmontar mi bicicleta e ir a buscarla de, de, de, de aluminio pues y montarla ahí entonces eh, la primera cosa, entonces su bicic la bicicleta, la de uno, la de uso diario no, además que es una mamera porque toca estar bajando el, o sea tocaría, como que cuando uno se pincha que toca desmontar la llanta de atrás y volverla a montar entonces claro, terminaba de, lleno de grasa porque pues claro, yo la monté, entrené en el simulador un par de días y después fui a la calle y claro, terminaba lleno de grasa porque el, por la cadena, y, pues, pues montar y desmontar la llanta entonces una mamera, entonces ya monté la otra bicicleta y la otra ya quedó de entonces primera cosa a tener en cuenta y después vienen más gallitos ¿no? entonces que el tapete porque uno suda muchísimo uno cuando está, con, cuando está en el simulador eh, se suda como marrano, o sea, eso es impresionante a las, aquí en Bogotá hace muchísimo frío, yo me levanto a las 5, 5 y media de la mañana como cuando yo a la carretera está haciendo un frío tenaz acá yo tengo el simulador hace un frío espantoso y aún así a los 10 minutos ya estoy empapado de sudor entonces también me escribieron no, que compre el tapetico, que yo no sé qué y claro como uno está sudando tanto, está cayendo todo ese sudor sobre la bicicleta, el sudor es al lado las corrobe, entonces ¿qué me tocó, eh, por internet en 148000 compré en línea eh, un protector eh, para el pues para el, ¿cómo, ¿cómo se llama para la barra principal y, y donde está la, la potencia ahí para que no le cayera sudor entonces, ese, ese no salió tan caro porque en Garmin, aquí en Colombia, venden uno como en 350 mil pesos. Y en 14, mil les compró unos de 60 mil pesos en línea, como les dije. Y ya lo monté ahí y quedó listo. Después que el tapete. Entonces, Manu, compré el tapete porque el piso que yo no sé qué. Fue madre, entonces, a buscar tapete. Entonces, en Garmin vendían uno como en 380 en el kicker del que es el de guajú vale como 480 mil 500 mil en el costo entonces me fui para decathlon y en decathlon conseguí uno igual de las mismas características que se puede limpiar y todo por 185 mil todos los si es como cuando compro una bicicleta entonces voy a comprar cositas y cositas después que un soporte para la llanta delantera eh, Después, que no tenía mesita para apoyar la tablet donde veo la, el, pues la guía, el, el, la aplicación. Entonces, esa sí la compré en Garmin porque no me pareció costosa, porque en miles vendían la mesa de, de Wahoo y pedían como dos millones largos, algo así, una vaina loca. En cambio, en Garmin vendían uno para la tablet, preciso, no tan pequeño, pues como que el, el, el espacio donde. Tengo el simulador, es, es, es pequeño y claro, pues no puedo tener una mesa grande ni nada, entonces ese sí me pareció muy práctico porque es solo el soporte, cabe la tablet y queda espacio. Y entonces claro, hay que cargar la tablet. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, las aplicaciones, casi todas las aplicaciones tienen un costo. Yo estoy usando la de Swift y creo que cuesta como 40 o 50 mil pesos colombianos, algo así, como 14 dólares estadounidenses, hay que pagarla mensualmente. Eh, hay otras como b Cool eh, hay, la más barata es la de Wahoo porque dan el año bueno pagando el año queda como a 10 dólares la mensualidad pero todas toca pagarlas entonces otro, otro, otro gallito que hay que adicionarle al, al simulador pero bueno, todo hace parte del, del, del de la fiesta ¿no? por decirlo así entonces bueno entonces eh, quería contarles eso entonces para que tengan en cuenta los que se quieran meter en simulador, muy chévere, ¿para qué? Eso sí, eh, me ha gustado, he notado que me ha servido en, el, en los entrenamientos de rendimiento. Eh, entonces eh, sí, la inversión me ha gustado porque pues no, no ha perdido buen ritmo ni nada. Pero sí, eh, pues lo que les digo, ¿no? Entonces tocó que tapetico, que, eh, que la aplicación, que el soporte para la tablet, que bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno espero que les haya gustado el video ah saben qué más le puse eso si sí no me gustó eso es una cosa que si sí no me gustó no sé los otros simuladores porque como les dije el primer video este fue mi primer simulador el Swift no tiene como un no tiene como un switch para apagar o prender entonces o toca conectarlo o desconectarlo de la corriente entonces yo lo que hice fue un conector de estos de bluetooth que se utilizan para, para casas inteligentes de hecho es un video que les dejo porque compraste los bombillos y todo por, con, el, con el Google Play para, para hacerle la demostración. Vamos a ver si en estos días lo puedo hacer. Ya estaba trabajando, ya, ya arrancó el año. Entonces toca trabajar. Pero bueno, tengo que sacarle tiempos de video. Entonces con eh, un, un switch de esos inteligentes eh, lo puse allí. Y con ese... Eh, desde el celular apago y prendo el switch. Porque no tiene como un switch para apagar o prender. Toca o desenchufar o desenchufar o desconectarlo desde el, desde el, desde el plug entonces no, no me gustó entonces le puse ese, ese esa toma ese, eh, sí, ese switch inteligente y así es que lo apago y lo prendo desde el, desde el celular bueno quería contarles eso brothers esta ha sido la, la primera experiencia así con, con, el, con el switch después de usarlo Gracias por ver el video, no olviden no sean malitos, suscríbanse ahí abajo, suscribirse, así me apoyan, apoyan este proyecto, este canal, para pues seguir subiendo contenido, eh, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado todo el, el rollo que les eché acá, eh, no olviden, suscríbanse y me gusta, no sean malitos, y nos vemos en el próximo video, gracias bro, por ver, chao, chao.